Thank you. ¿Qué es la radiodifusión comunitaria? Eh, bueno, esto la podemos entender desde dos posturas. Uno, la, la legal, de acuerdo a la, a la, a la hoy ley federal de telecomunicaciones y el concepto que se ha seguido de la radiodifusión comunitaria. En este último podemos entender la radiodifusión comunitaria como aquella que eh, coadyuva al desarrollo de una comunidad eh, que se convierte en un medio de comunicación eh, operado y para el interés de la propia comunidad y por lo tanto que maneja diferentes temáticas eh, de acuerdo con los beneficios y a, a los intereses propios de la comunidad o lugar donde se esté llevando a cabo. Eh, se creyó por mucho tiempo que la reducción comunitaria nada más se daba en, en los pueblitos, en los ranchitos, donde no había medios masivos de, de comunicación comercial. Eh, sin embargo, también encontramos reducción comunitaria en las eh, ciudades medias y, y grandes. A lo mejor a veces no nos enteramos por que los grandes medios se los comen o las declaran como radios piratas y son perseguidas, pero tenemos este tipo de eh, radio difusión comunitaria en todos eh, los ámbitos eh, urbanos y, y rurales en, en nuestro país. Eh, y desde el punto de vista de la legislación, bueno, medios se diluye, eh, tratan de desaparecer la difusión comunitaria eh, porque precisamente eh, de una manera... Un poco extraña, la ley no contempló este derecho social, sino lo contempla como un derecho de, de comunicación general, sin distinguir el beneficio que se le pueda dar a cierta comunidad. En este caso, pues habría que tener mucho cuidado en el tipo de radiodifusora que, que queremos estudiar y el tipo de objetivos que tiene. ¿Qué características encontramos en una radiodifusora comunitaria? Pues el, el principal eh, objetivo que tiene una de estas radiodifusoras es precisamente que la emisión que hacen, más allá de perseguir un fin de lucro, es un fin eh, comunitario de información. ¿E ¿Información de qué? Bueno, información de, de la comunidad, información del contexto alrededor de la comunidad, por ejemplo, si vive en un en lugar de, de riesgo o... Eh, ¿Qué pasa pues con la, la comunicación alrededor de ellos? La, las, las diferentes necesidades que tenga la población de eh, poder comunicar y de informar a su propia población sobre determinados eh, temas. Eh, ¿Qué otra cuestión es la que puede ser importante para la radiofusión comunitaria? Bueno, que se construye a base del trabajo comunitario. También es por eso de, el, el nombre de, de radio comunitario o de radiofusión comunitaria. Se construye en base al trabajo de, de la comunidad donde se supone que bueno, no, se, no se cobra, se hace un trabajo eh, donde se dice quién va a participar, en qué horarios, eh, cuáles son los temas que se van a, a tratar y eh, qué tipo de apoyo se le van a dar a la, a la radiofusora. Porque bueno si bien no recibe ningún tipo de apoyo, siempre eh, entre todos se, se construye y se mantiene esta, esta radio. Eh, bueno cuáles serían los elementos para poder eh, crear una radiodifusora eh, comunitaria o impulsar una radiodifusora comunitaria eh, yo creo que uno de los primeros elementos es precisamente esta eh, construcción de eh, comunidad de ver cuál es la necesidad de comunicación y de difusión de información de la propia eh, comunidad y que precisamente no se salga de estos eh, parámetros eh, vamos a apoyar a la comunidad eh, vamos a, a tratar de dar los elementos para que transmita eh, la información eh, concerniente a ellos y eh, sobre todo la, la propia idiosincrasia del, del lugar. Eh, muchas veces hemos encontrado algunas radios que se perciben comunitarias, pero que luego empiezan a tratar de competir contra la radiodifusión comercial. Bueno, este no es el objetivo de una radio comunitaria. La radio comunitaria, como ya hemos dicho hace un momento, eh, tiene como objetivo eh, la comunicación entre los miembros de la, de la comunidad eh, eh, y este derecho a la, a la información. O sea, que todo el mundo puede opinar acerca de la comunidad y cómo se deben llevar las cuestiones, las diferentes cuestiones que atañen a la, a la comunidad. Eso como primer lugar. Y en segundo lugar, eh, bueno, tratar de ver cuáles son los mejores elementos y más baratos para tratar de transmitir. Eh, por ejemplo, hoy tenemos la ventaja de, de las radiodifusoras por Internet y eh, cuáles son las mejores eh, eh, páginas por las que podríamos eh, transmitir, eh, qué es lo que podemos transmitir y sobre todo eh, también tener muy en cuenta qué es lo que dice la ley para no caer en ninguna cuestión que pudiera tomarse como, como ilegal y después ser perseguidos por las autoridades.